Cielo mm, Debo estar soñando No es un sueño, recógelo mm, Sin nombres, sin iniciales Sin dirección para devolverlo Solo un fajo de billetes de 1, 5 y 50 Soy rica Puedes comprar lo que quieras. ¡Ah, ¡Ya sé! ¡Al fin! ¡El cuadro de Fossi en terciopelo que siempre quise es mío! Hallar ese dinero fue el destino. ¡Claro! ¡Es un modo de mirarlo! Pero una niña inteligente como tú no se pregunta quién perdió ese dinero. ¿Yo? ¿Pero qué caso tiene? No tiene nombre ni identificación. A lo mejor era de un joven que necesitaba un pasaje de tren para ver a su madre moribunda. O de una familia intentando solucionar sus problemas. O probablemente sería... Padre, ¿dónde está el pavo de Navidad? ¿Y los obsequios? ¿Dónde está el sujetador de dinero con todo el dinero que te dio tu jefe gruñón para mi operación? ¡Oh, lo oh, perdí! ¡Oh, lo perdí! <risa> <risa> ay, ay. Oh. ¡Te odio! ¡Te odio! Oh. ¡Te odio! un ¡Cuadro de vos oh. oh. y tercer pelo que siempre quise! Oh. Oh. Oh. ¡Te odio! ¡Un momento! ¡Ya sé lo que haré! Devolveré el cuadro, recuperaré el dinero y de algún modo encontraré a su dueño. Nunca nadie sabrá lo que... ¡No hay devoluciones! o oh, no! Nicky y Milo! ¡Hola, Mario! ¡No! ¿Hola? ¿Acepta una llamada por cobrar? ¿De fósil? Sí. ¡Acéptalo, niña! Tu culpa no te dejará por encerrarme en el armario. ¡No funcionará! ¡Hola, Pepper! ¿Y ese ruido? ¿Todo está bien? Pensamos verte en los idiotas después de la escuela. Ah, ¡Canta, yo... canario! ¡Dulas oh. lo que pasó! ¡Canta, canario! ¡Canta! ¿Oyeron eso? ¿Qué? ¿Qué? Estás en el pantano y te hundes rápido, ¿Qué? son tus amigos, te arrojarán una liana. Yo no fui a los idiotas porque lo olvidé. Ay, Pepper, qué refrescante honestidad. Me hace sentir orgulloso. Aunque parezca sentimental, pienso que esa honestidad es la que hace especial a nuestra amistad. Podemos decirnos cualquier cosa. De acuerdo, de acuerdo, ¿qué es lo que quieren de mí? Solo queríamos saber si te encontrabas bien, Pepera. Cuando la reina de los juegos no aparece en ellos, te preocupas. Oh. Nos alegramos de que estés bien. Hasta mañana. Adiós. ¡Soy un cubo de fango! ¡Un gran cubo de fango fangoso! Limpia tu conciencia respecto al dinero. Solo díselo a alguien. A mamá, a tía Jenny, a alguien. ¿Entenderán? ¡Ay, claro! ¿Entenderán que soy podrida, deshonesta, mentirosa, codiciosa, mala? ¿Qué vas a hacer? ¿Dejarme encerrado en el armario? ¡Sí! Y jamás volveré a tomar lo que no me pertenece. ¡Tome! Me dio demasiadas servilletas. Para eso me pagan. Tome señora, se le cayó esta lata. Recibirá cinco centavos por ella en el programa de reciclado. ¿Qué? Sí, querida, le no llamaré a mi abuela. No es nada importante. Es que pienso que no hay nada mejor que una llamada de la nieta favorita para dibujar una sonrisa Está en el bien. rostro Nos de la abuela. Pronto. ...que no me dejan tranquila. ¡Déjenme tranquila! ¡Espere! ¡Tengo algo para usted! ¡Tome! Dejo una moneda en el teléfono. ¿Tú...? ¿Me perseguiste todo este tiempo para darme una moneda? Ah, creí que eras una de esas activistas políticas que se dedica a recabar firmas. Oh, no, señor. Mi única intención era devolverle lo que le pertenece. Bienvenidos a un episodio especial de América Risueña. Saben, a veces cuando estamos buscando algo que nos haga reír, hallamos algo que nos llega al corazón. Nuestras cámaras están ocultas en un comercio de juegos, donde alteramos un juego para reírnos, pero recibimos oro puro. ¡Ah, ¡Mira eso! ¡Eres tú, Pepi! No hay moros en la costa. ¿Se marchará con esa pequeña fortuna en monedas? Ni siquiera pasó por su mente. Fuera de servicio. <risa> Vaya, en todos mis años de conductor jamás había visto tanta honestidad y compasión Para América risueña soy Avery Blake Buenas noches y buenas risas Hazel, no te encabeza la lista de los lugares más honestos de Norteamérica Su pueblo está en la lista, sintonícenos el martes ¿Alguna vez te dije que eras mi heroína? ¡Ay, sí! Esta vez, lo digo en serio. ¿Eh? ¡Estás en primera plana! ¡En primera! Fuiste el tema en el programa de radio de Denny y Meet y transmiten desde Tijuana. Que sí es grandiosa y honesta. Una vez me dijo que tenía una pelusa en el cinturón y yo estaba muy agradecida porque fue justo antes de un examen. Una vez, cuando tenía mucha hambre, me dio su propio trozo de pizza que tenía para comer. ¡Ay! Una vez vi a Pepperán alimentando a un cachorrito con un gotero. ¿Estoy peinada? Solo quería compensar el haber tomado ese dinero, pero... Y lo gastó. ¡Ay! ¡Todos creen que soy honesta y buena! ¡Si supieran la verdad! Oh, ¡Si supieran toda la verdad! ¡Oye! ¡Nunca es tarde para decir la verdad! ¡Sí lo es! ¡Todos me admiran! ¡Soy un modelo para los pequeños niños impresionables! ¡El alcalde me dará el cascanueces de la ciudad! ¿Entiendes? ¡Escucha! ¿A quién le importa lo que piensen de ti? ¡Lo que importa es qué piensas tú de ti! ¡Tienes que decir la verdad! ¡Adelante! ¡Dila! ¡Y consigue de poner tus zapatos! ¡Apenas puedo moverme! Uno, dos, juntos, dos, dos, tres, cuatro... ¡Buenos días! Hoy honramos a una de las mejores ciudadanas de Hazelnut. No solo su honestidad inquebrantable puso a nuestro pueblo en el mapa, sino que nos inspira con su entusiasmo desinteresado a hacer lo correcto y bueno. Pepperan Pearson, con gusto te entrego el cascanueces de la ciudad. ¡Dilo ya! En nombre de la Tropa de Exploradores 651, te entrego, Pepperan Pearson, el trofeo a la honestidad del honesto Abraham Lincoln. ¡Gracias! ¡Dilo! ¡Gracias, Dieter! Mi nombre mm. es Estelle Somers y soy la presidenta de Los Ángeles de Hazel de la Liga de Caridad de las Mujeres de Hazelnut. ¡Felicidades, Pepperán! Los Ángeles de Hazel te han elegido para ser el primer ángel honorario. ¡Dilo! ¡Auch! ¡Dilo! Ángel, ni siquiera me acerco. Esa niña que vieron en televisión no es la verdadera yo. No, la verdadera encontró una gran cantidad de dinero en el centro comercial y ya que no tenía nombre ni dirección, se quedó con él. Así es, se quedó con él y lo gastó. ¿Qué habría hecho yo en la misma situación? Yo también lo habría conservado. Ya que no tenía identificación, el dueño tuvo la culpa por perderlo. ¡Doblaste mi halo! Lo siento mucho. Deben pensar que soy una mentirosa, ladrona, tramposa... Todos pensamos que eres humana, Peperán. ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! Y nunca debes temer decir la verdad. Pero comprenderás que tengo que recuperar el cascanueces. <risa> Me haré cargo de esto. ¿Tú entiendes? Por favor, entrégamelo ahora. Oiga, no me miren así. Voy a ganar el dinero que tomé y se lo devolveré al que lo perdió. Cuidaré niños, podaré jardines, donaré sangre una y otra vez, lo que se necesite para solucionarlo. peperán eres nuestra mejor amiga y vamos a ayudarte. Quisiera que nos hubieras dicho de inmediato para ayudarte antes. Gracias. ¿Y en qué gastaste todo el dinero? Dinos. <risa> no habrá sido en ese cuadro de Foz y el Terciopelo Negro que siempre quisiste, ¿verdad? ¿Qué? Ah, no. Yo, eh... Compré un disfraz de patinadora para Moose. Sí, no vayan a decírselo porque es para su cumpleaños. Oh, por amor al arte, brillo en la oscuridad. Un día van a encontrarme y la verdad surgirá, niña. La verdad surgirá. ¿Oyeron eso? No, qué... <risa>